Llegó el momento de Impacto Inmobiliario con la conducción de Gisela Costa, a quien le vamos a dar la bienvenida a la tarde del Magazine, a esto que llamamos Familia Mix. Hola, Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, aquí otra vez desde casa. Me encanta, como siempre, cuidándonos todos, ¿no? tal cual, tal cual, el segundo miércoles desde casa eh, aquí en esto como bien vos dijiste eh, de incorporarnos, ¿no? De hacer todos un, entre todos un, un solo programa y, y seguir acercándoles de cada de cada rubro, desde cada punto, desde cada tema eh, lo mejor, ¿no? Para seguir aportando, para seguir siendo productivos, para seguir creciendo. Eh, seguir siendo creativos de los diferentes programas de Mix. Ahí estuve, estoy por hacer mi personaje para la, para la parte cultural. O sea, me encanta, <risa> me encanta hacer parte. Y, eh, y hoy nos toca volver a hablar un poco de, de, de lo que es el mercado inmobiliario. Claro, y esta transformación, ¿no? ¿Cómo adaptarnos a esta circunstancia que nos toca vivir? Total, en todos los temas, lo que vemos recurrentemente, que ya lo habíamos comenzado a, el miércoles pasado, lo que, cómo está impactando ¿no? la, la, las redes, la digitalización, se venía dando progresivamente y esto es como que nos obligó a que sea ya. Si bien veníamos de a poco incorporando nuevas herramientas, eh, de a poco algunos por ahí, eh, lo, eh, firmas un poco más grandes, con más recursos, a nivel no solo nacional, sino mundial, ya vienen implementando grandes cosas, nosotros, como siempre, la íbamos poniendo de a poquito, y esto nos hace que nos tengamos, que, encima que tenemos el tiempo, nos beneficia ayornarnos, ¿no? Y ponernos, y es una excelente oportunidad para ponernos al día con, con todo lo que tenemos a nuestro, a nuestro alcance, y muchas veces, o por desconocimiento, o por ese miedo a, a, a, a innovar, sobre todo los que están en una generación 10 eh, años más que 10, 20 años más que nosotras, que son profesionales de hace muchísimos años, que por ahí más les cuesta asimilar todo lo que Genial. tiene que ver con la tecnología. Y bueno, este es un, un buen momento, un desafío, y como nosotros no siempre nos gusta ser así como proactivos, eh, vamos, a, vamos a tomar eh, lo positivo y vamos a trabajar sobre esos puntos. Genial. Respecto a, a todo lo que tiene que ver el proceso, ¿no? Desde, desde que uno toma una, una propiedad en, eh, como en la inmobiliaria, como martillero, como desarrollador, hasta que se vende, hay un montón de pasos. No ese camino, esa ruta que, que, que lleva a, a ser efectiva la, la, la venta, la transacción, o por qué no la alquiler, el comodato o bueno o la figura que, que sea necesaria, lleva muchos muchos pasos. La publicación es, es uno de los, de los principales, que es lo que vamos a hablar hoy, y eh, otra parte muy importante que vamos a empezar a conversar hoy, pero también la vamos a dejar para, para esta, esta serie de, de temas, vamos a empezar hoy y la vamos a seguir desarrollando, que es la comunicación con el cliente. Durante, el año, eh, durante todo el año pasado nosotros dimos tips de ventas, hablamos mucho de este tema, pero siempre es, eh, hoy lo vamos a... a a enfocar más a lo que tiene que ver la tecnología, ¿no? Y, y en eso en, en eso es lo que hoy quiero centrarme. Eh, principalmente lo que tiene que ver con la, con la publicación, todos publican, todos eh, saben eh, que hay que publicar una, una propiedad, vemos cientos de portales, cientos de inmobiliarias donde suben algunas fotos y una descripción más o menos, algunos metros y, y muchas veces vemos que esas descripciones son muy básicas, muy, eh, digamos, técnicas, ¿no? Entonces, hoy lo que, además de, eh, de lo que ya, obviamente, uno está acostumbrado a ver, lo que vamos a, a aprovechar para analizar todos los puntos que tienen que ver con la, con la publicación, ¿no? Para eso yo les... les les hice como a modo de, de recordatorio, ¿no? Un, que voy a subir, a ver, vos me vas a ayudar a ver cómo, cómo lo vamos a ver. Como un listadito para que veas eh, tips y cuando vos estés publicando tu. ¿Lo ves ahí? ¿Lo compartí? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, cuando, cuando vayas cómo... a. Vos no te vas a ver, pero porque se está compartiendo esta imagen que pusiste. ¿no? Ningún problema, ningún problema. El hecho es que, que quienes están compartiendo con nosotros la transmisión lo puedan, puedan acceder, igual yo lo voy a ir leyendo, porque de esto vamos a hablar. Eh, cuando vos vas a subir una, una publicación, estaría bueno como con esta fichita que chequees si tenés completo todos los ítems que yo acá te propongo. Estos ítems, obviamente, son los básicos y los que te puedo asegurar que de todas las plataformas que hoy están eh, interrumpiendo de esta forma tan disruptiva en todo lo que es el mercado inmobiliario, porque acordate que muchas de las plataformas eh, eh, quieren o te llevan a que vos puedas vender o alquilar o comercializar tu propiedad sacando de en medio los intermediarios, eh, y nosotros como intermediarios no nos podemos quedar atrás, entonces la idea sería poder completar la información eh, y hacer que, eh, o sea, no quedarse atrás, ¿sí? En estas páginas vamos a encontrar diferentes cosas, por ejemplo, las publicaciones, bueno nosotros tenemos lo que es la descripción básica, ¿sí? las dimensiones, las atribuciones, si es un departamento, si es un tres ambientes, cuántos dormitorios, cuántos baños. Eh, eso es lo básico, eso lo vamos a encontrar en casi todas las publicaciones. Una distribución, la distribución, poder describir con palabras eh, amenas en, que, que te lleven a imaginarte cómo está distribuida la propiedad, también es muy recomendable. Si tenés la posibilidad, tanto en tu página, eh, o poder decirle a tu desarrollador que lo gestione, en las medidas por ambientes, ¿sí? Las medidas por ambientes, no solo la totalidad que tiene que ver a la superficie cubierta, a la superficie descubierta, o si nos referimos a, un, a una casa, cuánto es del lote total, sino poder mm. decir, bueno, este dormitorio de 3x4, el baño es de 1,5, es, esa información que nos dan los planos, y que va a ser nuestro material de apoyo, que figura ahí en material de apoyo, la podemos eh, también diferenciar como ítems de las publicaciones. ¿no? Después, ahí te pongo el estado del inmueble. Poder contar en qué estado, ves, decir, bueno, eh, tiene su, eh, es una propiedad que tiene 20 años, pero se encuentra en muy buen estado de mantenimiento, eh, los pisos son de cerámica, y, pero en tal lado... <coughs> son baldosas o lajas, o sea, poder hacer una apreciación y, del estado del inmueble. La orientación, no si, si estamos hablando de un departamento, si da la calle, si es interno, si querés, si estás hablando de tu casa, poder decir, bueno, mira eh, el frente da al noreste, eh, porque eso es, es información que mucha gente tiene en cuenta a la hora de saber de dónde sale el sol o dónde se... Eh, a, a, o si a la tarde va a tener sol en el jardín, eso es, es eh, algo que también puedes agregar en, la, en tu publicación. Eh, después, fundamental, lo que son gastos, ¿sí? Despensas del BL del municipal, eh, porque es, se está viendo todo esto que hoy, hoy vamos a comentar de lo que tiene que ver con el, el Big Data, que... Eh, son datos y datos y datos que permanentemente les permite a las empresas hacer estadísticas y ver cómo, se, cómo funciona el mercado, el, el, qué es lo que está buscando el cliente o a qué apunta. Hoy eh, las estadísticas dicen que la gente cada vez menos utiliza el, la llamada telefónica o presentarse al, al al negocio y, y buscar hablar con, con un agente inmobiliario, ¿sí? Generalmente hoy lo que se busca es tener la mayor cantidad de información disponible, ¿sí? propia, esto de auto, eh, así como está cambiando la educación, uno se necesita ver todo y analizar todo con su previo a tener una comunicación. Y ¿sí? respecto a la comunicación, que es el siguiente tema que vamos a hablar, también. Eh, ni siquiera la llamada telefónica hoy está siendo la, la, el modo de comunicarse, ¿sí? Es mensajes, de, de todo lo que tiene que ver con la mensajería y el email. Entonces es fundamental, si querés estar, eh, o, o, o prestarme atención y estar ayornado con todo lo que tiene que ver con, con este ida y vuelta con el cliente, que, que pongas todos los datos y sin falsear, ¿sí? Tratar de estar actualizado con el valor de las expensas, tratar de, eh, de, de que todo sea genuino. Ya no, no va más y además, eh, me, ¿me estás escuchando, Cari? Sí. Y... Sí, sí, perdón, yo te dejo hablar. No, no, no. Pero... No, no, no, porque como no eso, te veo, claro. como no te veo, estamos que estar, eh, que estar bien, eh, que todo sea creíble, tanto las fotos, que no estén tocadas, eso lo vamos a... son los siguientes puntos, que sean eh, todo creíble, todo la verdad, porque eso es lo que va a ser... no Eso a veces cae de maduro, uno cree que cae de maduro, mejor dicho, pero no, ¿sí? Y no solo habla bien de, de tu empresa, de vos, sino que eh, tiene que ver con eh, no con, con lo que vos tu imagen, no solo a través de las redes, sino tu imagen como empresa, desde ya. Bueno, seguimos un poquito, seguimos un poquito. Después, otro de los puntos que pongo, que generalmente parece, es, parece que no fue un dato tan significativo, pero se consulta mucho, mucho, es eh, respecto a la calefacción y la refrigeración. Tanto para alquiler como para, para comprar, uno necesita saber cómo está calefaccionada la casa, y hoy, con, con, es, eh, aunque parezca mentira, el tema de la refrigeración también es una de las grandes consultas que, que se hacen, ¿no? Que eso es un punto para tener en cuenta cuando uno publica una propiedad. <coughs> Perdón, seguimos. Esto, tiene, esto que hablé es de lo básico que tiene que ver cuando hablamos de un inmueble. Pero acordate que, cuando, que no es solo tu propiedad. ¿sí? La propiedad está, muchas veces, dentro de un edificio o dentro de un country eh, y eso, esa descripción también tiene que ser exhaustiva. Si vos estás hablando, por ejemplo, de un edificio, está bueno saber si tiene portero o no, si el portero vive de, en, en, en la unidad, eh, todo lo que tiene que ver con los amenities. no que, obviamente le dan un valor agregado a, a tu propiedad, y por lo general nadie se olvida pero también le dan ese valor agregado a las expensas, y que es fundamental la descripción de los amenities, si tiene terrazas, los espacios comunes, eso también tiene que estar en la publicación, y la accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces eh, familias que tienen algún discapacitado y es eh, muy bueno poder hacer esa salvedad, ¿no? Ver la, la accesibilidad respecto a, a, para, a las personas que tienen diferentes capacidades, eh, sobre todo mot motoras, ¿no? motrices. Después, otro ítem eh, que está bueno resaltar es la descripción del barrio, y acá nos vamos a referir a la accesibilidad respecto al transporte, ¿sí? Por ahí nosotros en Pinamar eh, no lo tenemos o no nos parece, o no, porque estamos acostumbrados a que casi todo es, nosotros, como yo siempre digo, somos como un gran barrio cerrado, pero bueno, el hecho de estar en, en calles de tierra, eh, que sea un pool de sac, que, que tengas el asfalto a cuantas cuadras, si pasa el colectivo cerca o no pasa, eh, eso es genial para tu publicación. Y el estado en general del barrio también, eh, si tenemos si es arbolado, si tenemos cerca el shopping, los supermercados, to, toda esa información, cuanto vos más puedas incrementarla o aportar, va a ser muy beneficiosa eh, para, para tu producto, ¿no? Y después, ahí te dejo, porque esto lo vamos a dejar publicado para que tengan los que necesiten, son los aspectos a destacar. Sí, los aspectos a, a destacar, si se entrega mueblado, por ejemplo, o no se entrega mueblado, el equipamiento, si hablamos de, una, de alquileres, a ver si tiene lavarropas, si, o sea, todo lo que tiene que ver o a, a lo que hace al uso, al confort. Eh, en el caso de las ventas, por ejemplo, si se entrega inmediatamente, si la unidad está alquilada, si hay un periodo de entrega de 60 90 días, que toda esa información quede súper clara. ¿Sí? Después todo lo que tiene que ver con el apto crédito, si, si cuenta con los papeles, no todas las propiedades disponen de los finales, el, todo lo que te pedía el banco para, para gestionar un crédito, el final de obra, o, o la papelería, o las sucesiones, o sea, tiene que quedar claro si es apto crédito. Y otra de las cosas que puedes agregar, que ya lo habíamos comentado anteriormente, si es un departamento, pero la disposición a la calle. Sí, eso también lo podemos poner, eh, que es un poco redundante, pero, tiene, pero está dentro de los aspectos que, eh, que te comentaba antes. Y que ahora realmente, Giselle, eso vale, ¿eh? con lo que estamos vale, viviendo, <risa> vale mucho. Vale un montón. Hoy pasa, pasó a ser, antes un balcón no era tomado en cuenta, el valor, eh, hoy el valor agregado que es tener un balcón, en, por ejemplo en poblaciones como Buenos Aires, en tiempos de cuarentena, hay gente que, no, no digo que da la vida por un balcón, pero casi. Sí, o sea, totalmente. Conozco, tengo amigos, tengo que están trans, amigas que están transitando cuarentenas de, en, y que me, y me muestran la ventana y es una ventana con rejas. O sea, que me hacen la broma, me dicen, ni, ni, ni tirarme por la ventana puedo. O sea, porque es, es así, o sea, mira el valor agregado que tiene hoy o la importancia que se le da a 4 o 5 metros cuadrados de balcón. Tal cual, tal cual. Fundamental, yo pienso en eso gente que vive en departamentos internos, en un edificio, ¿Sí? en Buenos Aires más que nada, digo, ¿Sí? terrible, yo tenía en Buenos Aires un departamento interno. ¿Sí? Terrible, y con, con todo, pero claro, ves, estás encerrada, es otra cosa. No, imagínate esto en... Eh... Hoy, ¿no? Con la cuarentena. Claro, Cuando no. uno, por ahí en, el, en lo diario, que sale a trabajar, la mayoría está todo el día en la calle, no sentís eso. No, porque está salís, es otra cosa, de última, salís a ese patio, tenés aire, pero... Una cosa tal que cual todo el día, ¿viste? Tal cual, tal cual. Est, eh, eh, estos ítems que, que no te pueden faltar en tu publicación están eh, sustentados por este material que yo le puse material de apoyo, pero que hoy en día, y ahí es donde nos vamos a meter a la parte, eh, a la parte que nos interesa, ¿no? Esto, todo esto fue como la introducción, hoy ya te digo, vamos a analizar uno de los, de los primeros puntos, pero ¿para qué nos sirve eh, la tecnología? El material de apoyo hoy pasa a ser fundamental, ¿sí? La foto de la publicación, que todos dirán las fotos, las fotos, las fotos, pero las fotos... Las fotos tienen que ser fotos de buena calidad. Tenés que ver, depende de tu página, cuál es eh, la mayor calidad que te soporta, ¿no? Poder subir fotos, si tenés la posibilidad de que, las, que sean sacadas por profesionales, bárbaro. Si no, a, montar buena calidad de fotos, ¿sí? ¿sí? Tratando de, de, de limpiar, de despojar de todos esos materiales que te distraen cuando vos ves la foto, o trapos, o el detergente, o la, el de tirado, o sea, tratar de que... Que las fotos sean lindas, ¿sí? que cuando uno ve pueda eh, centrarse, eso, centrar su atención en todo lo que tiene que ver con los ambientes. ¿Y por qué decimos lo de la buena calidad? Porque estamos hablando de ser realistas. Y si yo quiero ver si esta pared tiene humedad, o sea, poder ampliar la foto y que la humedad se vea, ¿sí? Porque, eh, porque eso es lo que nos va a permitir una buena resolución. Hoy en día tendemos a, y volvemos al mismo concepto, a comprar, antes de ir a comprar, de ver cada detalle por internet. Puede ser positivo, puede ser negativo, eso lo vamos a dejar para otra para otra para para otro tema. Pero más allá de lo que nosotros creamos, esto es lo que las estadísticas nos dicen. ¿sí? Entonces, buena calidad de fotos. Tenemos fotos panorámicas. Hoy en día se cuenta con eh, tecnología para hacer videos 360 que nos permiten transitar desde que ingresamos a la propiedad. ¿sí? Los tours 360 vos puedes estar como si estuvieses adentro del departamento. Y yo puedo estar visitando la propiedad, dije así eh, virtualmente junto a mi cliente, mientras estoy conversando con él en... en por otro sistema, por ejemplo, en una videollamada por WhatsApp. ¿Sí? Que eso es el, el, el punto que sigue. Entonces, muy importante si tenés la posibilidad, y si no, ponete a averiguar ahora qué tenemos cerca, yo después, hay empresas, no solo aquí, sino muy cerquita, en Mar del Plata, que te ofrecen estos, estos servicios de videos 360, para poder hacer este tipo de paseos dentro de, de la propiedad, Después, eh, también fundamental, hablo rápido porque nos corre el tiempo, fundamental sí, apoyarte sí. en Google Maps, ¿sí? vos podés ver las fachadas, o sea, la fachada del, del edificio, la fachada de tu casa, el barrio, eh, no todo el mundo, aunque no lo crean, o sea sabe utilizar esta herramienta, poder poner el muñequito dentro de la, de, en la manzana que corresponde, y poder invitar a tu cliente a que vea cómo es el barrio en la actualidad, ¿sí? Fundamental basarse en Google Map, utilizar el Google Map. Imágenes de dron, si tu emprendimiento es, estás haciendo algo desde el pozo, si querés mostrar tu barrio cerrado, poder eh, utilizar las imágenes del dron, también está muy muy eh, bueno y, y te lo recomiendo. Y por último, esas imágenes que los renders, eh, uh -huh. que es algo que también se viene utilizando hace muchísimos años, esas, las maquetas, los renders, que te van a beneficiar a la hora de vender sobre todo un emprendimiento de postos, sí Hay mu muchas imágenes muy lindas que tienen que ver con eh, 2D, 3D. Hoy, hoy se puede imprimir directamente las plantas de los planos eh, en, en 3D, con las impresora, impresoras 3D, que eso es buenísimo. Y eh, todo esto, por supuesto, para eso, esto que yo te digo, material de apoyo, ¿no? Tener en, de nuestro backup junto a los, a los planos que nosotros le vamos a pedir al cliente que necesitamos a la hora de vender, tener esa, eh, no solo la escritura, ver cómo están a nivel sucesiones, sino también tener, digo, sucesiones, como digo, otras. Otros puntos, ¿no? Sino tener los planos. Y este material de apoyo, todo esto te va a beneficiar, eh, aunque parezca mucho, que parezca tedioso, a la hora que vos tengas eh, herramientas para llevar a cabo, para poder vender mm -hmm. la propiedad, ¿no? Seguro. Bueno. Ahí, ahí vuelvo. Ahí está, ahí Barbie. vuelvo. Nos está corriendo el tiempo. Eh, me queda. Me queda... Mencionar un poco lo que vamos a hablar en el miércoles que viene, pero esto que es tan importante de lo de para conectarnos con nuestros clientes, el, la utilización de estas plataformas como estamos usando nosotros hoy, Zoom, eh, las videollamadas de WhatsApp, y bueno, y hay mucho, mucho, mucho para ir eh, trabajando y, e ir dejándote. Esto, esto que lo que estamos subiendo hoy, que vamos a compartir en las redes, para qué es. Aprovechemos este tiempo, todas las, las inmobiliarias que conozco tienen por arriba de 100, 100 propiedades subidas a sus páginas. Si vos analizás junto a esta listita que yo puse, el 95% no cuenta con todos estos ítems. ¿sí? Y es un buen momento que estamos en casa, que estamos con mucho tiempo para poder actualizar toda la información de nuestra cartera de propiedades. Bueno, realmente más que interesante y está bueno este mensaje que envías último porque es el momento. Y otra cosa que también me parece interesante allí es que preparémonos con tiempo, con todas estas herramientas que vos estás dando porque la gente no va a salir del país el próximo verano. Se va a quedar dentro del país y va a ser una buena temporada. Tengamos esa visión Exactamente. y adelantémonos con estas herramientas, porque después llega octubre, todos apurados. Totalmente, tenemos tiempo, este es el momento, el miércoles que viene vamos a hablar muchísimo con esto que tiene que ver seguir utilizando estas herramientas digitales, y ahora sí, en el contacto con, con, con nuestros clientes, ¿sí? Perfecto, sí, grande, grande el aporte, gracias a Impacto Inmobiliario, gracias a vos por estar. En esto que llamamos. Y vamos a subir todo la página, ¿eh? Después te, así armamos el, eh, de todo esto que estamos hablando, lo vamos a ir subiendo a la página de mix medio para que puedan bajarse esto y, bueno, chequear con las publicaciones que tienen a ver si están cumpliendo con todos los ítems que van a ser exitosísimos. Me encantó. Gracias, sí, gracias por estar. Quédate un ratito más, ¿sí?